Hola chicos hoy y estamos en el nuevo formato de anuncios de canal. Como muchos ya sabéis he estado de vacaciones y me ha resultado bastante difícil estar activo. Además que antes de partir tuve que preparar varios vídeos programados para que se fueran subiendo automáticamente mientras estaba disfrutando de un verano familiar bueno al menos encantándolo. El día de hoy os traigo algunas noticias buenas y otras malas, empezando por las malas. Vuelve a los estudios y no podré dedicar tanto tiempo a YouTube, por lo que pasaremos de vídeos cada 5 días a vídeos cada semana. La hora de publicación será de siempre, pero dejaré que vosotros elijáis el día de la semana en la que se subirán los vídeos, en el straw poll que encontráis abajo en la descripción. La serie de los sims continúa, si no he editado este agosto era porque me lleva mucho trabajo de edición y editarla podría haber provocado que fuera el único vídeo de este mes, pero continuará, eso os lo puedo asegurar. También vienen dos series más a la canal, a las que estoy poniendo mucho empeño para que salga todo lo mejor posible así que cuento con vuestro apoyo más que relevante hemos llegado a los 300 suscriptores así que quiero hacer algo con todos vosotros es algo llamado tutorial de cómo poner una lavadora aún estoy planificando pero ya os daré más detalles de cuando lo tenga listo y ya por último para los que sienten que tardo demasiado en subir vídeos o me quedan cortos pues junto al inser Binar y unos cuantos más estamos creando un sistema ideal para que tengáis el máximo de entretenimiento y no os aburráis. También os informando sobre la marcha. En fin, espero que sigamos juntos este septiembre. Si hagáis un like, estaría eternamente agradecido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!